Pasamos la palabra seguidamente a Iñaki Goyogana, Iñaki Goyogana Mendiguren, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y eh, actualmente trabaja como archivero en la Fundación Sabino Arana. Él ha escrito numerosos libros sobre el exilio de los niños, el gobierno de Euskadi, sobre José Antonio de Cube. Pasamos la palabra para que ahora nos hable sobre los bombardeos en Lequeitio. Torosari, eh, tengo que decir que viendo el programa de estas jornadas, pues Le va a ser el patito feo, vamos a decir, con suerte, porque aquí se va a hablar, pues ya está, se está hablando de, de poblaciones bombardeadas continuamente y con numerosísimas víctimas, pero es que Le Keitio fue muy poco bombardeado, yo tengo que, entiendo que la amistad que nos une con lo que me une con los organizadores han hecho que piensen en mí para esta ponencia y, y les tengo que agradecer que me hayan invitado, pero eh, al lado de otras poblaciones, no digo ya de Garnica o de Brango, sino de otras poblaciones vascas que sufrieron bombardeos, Lequeitio apenas fue tocado, pero sí que fue tocado Xavier eh, Irujo ha contabilizado 12 bombardeos en Leguitio y en la zona de Leguitio, en el sector que se llamó Leguitio. El, el frente se divide en varios sectores y uno de los sectores se denominó sector de Leguitio porque Leguitio era la población, la población más grande eh, próxima a esa zona y en esa zona sí que se dieron algunos bombardeos, pero ya digo, muy pocos. La actividad en ese frente fue muy, muy mínima, fue pequeña. Eh, de Keitio, como sabéis, la mayoría de los que estáis escuchando es una población que está a unos 22 kilómetros de aquí, de ernica, pertenece a, la, a lo que hoy se denomina la, la comarca de Leartibail a lo que en aquella época era el partido judicial de, de Marquina eh, fundamentalmente la, lo que ocurrió en la guerra y los bombardeos que ocurrieron en esa zona lo contó ayer Pachi Juaristi con detalle y Legeitio quedó un poco al margen de lo que contó Pachifalisti porque la actividad bélica en esa zona sobre todo se dio en, entre Berriatúa y Marquina. Legeitio queda más al norte, queda al norte en la costa y esa parte del frente quedó más... bueno, no sufrió tanto tanto de la guerra como el resto. Eh, la zona del Artibay en la, en la época, y hoy en día también, es una zona periférica de Vizcaya, no solo geográficamente, sino económicamente también. Es una, fue en aquella época, era una zona de, de campesinos, de basarrizarras y de pescadores, pero eso no quiere decir que no hubiera ya una pequeña industria, sobre todo en Marquina y en Lequeito también, pero una industria, la, la industria de Lequeito era más tradicional centrada más en la economía pesquera, en la, en la transformación de, de la pesca, sobre todo de, de, de la pesca de bajura. Eh, la composición social era, pues, como os digo, de, de Aranzales, es una villa, eh, pero también había una pequeña clase media y también había una, unas familias eh, aristocráticas, vamos a decir, de... de de largo de, de Apolengo. Esta, eh, fundamentalmente, políticamente, de Keitio era nacionalista, pero también había núcleos republicanos y algunos derechistas. Incluso en el año 35 se organizó el Partido Comunista en Keitio, hay un acta de esa constitución en la que creo que son 35 los, las personas que toman parte en esa Constitución, o sea que ya eh, la, la, las ideas izquierdistas ya estaban entrando eh, en esa zona del país. Pero fundamentalmente era una zona de donde el voto aversal, el voto del Partido Nacionalista Vasco, era eh, prácticamente hegemónico o al menos que lograba eh, mayorías absolutas en las, en las elecciones. En la comarca de Leartibay, eh, aunque las fuerzas nacionalistas eran, eh, ya digo, bastante, muy importantes, eh, también se dividían, en, en Ondarro había un núcleo tradicionalista importante y en Marquina había un núcleo derechista, liberal conservador, de origen liberal conservador también importante, como ayer mismo dijo Pachi, como el alcalde de Marquina era la Ayala, era un, un representante. De, de estos mauristas que, que bueno, eh, que, que consiguieron el poder en, en las elecciones de municipales. Pero en el las fuerzas la fuerza mayoritaria eran los nacionalistas y al inicio de la guerra, como, como vuelvo a repetir, eh, indicaron ayer varios ponentes, en estas zonas periféricas del país, eh, bueno, no, no hubo mayor movimiento, el único movimiento que, que se vio fue cuando empezaron a llegar los milicianos de, de las zonas industriales de Vizcaya, de los alrededores de Bilbao, pero incluso estos al principio no pasaron por Lequeitio porque Lequeitio tiene otra característica que todavía persiste, que, es, que son las malas comunicaciones. La comunicación entre Vizcaya y Guipúzcoa se puede hacer a través de Lequeitio, Ondarroa y mutrico, pero la carretera principal, la carretera más importante para, para llegar a Guipúzcoa desde Vizcaya es a través de Durango, o en su caso, a través de Marquina, por, por San Miguel a, a El Goibar, y de ahí a Guipúzcoa. Lequecho quedaba eh, a un lado y no empezó a sufrir fuertemente los, los embates de la guerra hasta que eh, las, la, la pérdida de Guipúzco. El 5 de septiembre cae Irún, a, el día 13 cae San Sebastián y prácticamente en una semana larga, el 21, ya están los franquistas, los rebeldes, en el Calamúa. El Calamúa, para los que no conozcáis esta zona, está próxima a, a Marquina. ...prácticamente en la misma linde entre Guipúzcoa y Vizcaya. Entre ese día 21 y el día 10 de octubre... Eh, ...se sucederán los, los combates en esa zona... ...en una línea que más o menos es la que marca la, la linde entre Vizcaya y Guipúzcoa. ...no es exactamente esa, pero para que nos hagamos una idea... ...el frente... Eh, bueno, el frente de guerra en esta zona estará en esa zona, entre Vizcaya y Guipúzcoa, sobre lo que es la línea de demarcación de, las, de los dos territorios. Eh, el 25 los franquistas atacarán Motrico, el 27 lo ocuparán y 10 después, el día 4 de octubre, ocupan eh, Ondarroa. Ondarroa ya es Vizcaya. Ondarroa ya es el, el, la, el municipio eh, más próximo a, a Lequeitio por la costa. Por lo tanto, el siguiente, la siguiente localidad a ocupar por los franquistas, en el caso de que hubieran, proseguido, o hubieran podido proseguir su ofensiva, hubiera sido Lequeitio. Pero en esos días, finales de septiembre y primeros de octubre, eh, se producen una serie de hechos que harán que el frente se estabilice en esa zona y no se rompa hasta que el 31 de marzo se inicie la ofensiva franquista eh, con el bombardeo Durango, del que se habló ayer, y eh, las siguientes luchas. Pero eh, antes de eso, como os digo, hay una serie de, de batallas entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre, eh, en, esta, en, esta, en esta línea imaginaria que va entre, entre la costa y, y el gueta, más o menos por donde va eh, la línea de marcación provincial entre Vizcaya y Guipúzcoa incluso en este caso eh, el frente menos activo o el sector menos activo del frente este que os estoy describiendo fue el de Lekeitio pero aún así, pero aunque no fuera tan activo, eh, sí que hubo actividad. Hubo actividad aérea, hubo actividad terrestre e incluso hubo actividad eh, marítima, porque en, esta, eh, en estos días, en estas semanas en las que se lucha en esta zona, intervinieron eh, los tres ejércitos. Eh, hay luchas en el monte, hay luchas eh, en el aire y hay participación de unidades eh, navales, tanto republicanas como... Como franquistas, atacando, no atacándose entre ellos, sino atacando las posiciones del enemigo en cada caso que están en, en las trincheras. Los bombardeos que sufre Lequeitio en esta época están relacionados con, con esta actividad bélica. Eh, de los 12 bombardeos que ha contabilizado Irujo en. en en el libro que acaba de presentar eh, Joseba, ocho se producirán en, en octubre, mientras se están, mientras están produciendo estos combates en la línea en el frente, y lo, eh, los cuatro restantes se producirán eh, después, cuando se rompa el frente en el, en el 37, en la primavera del 37 pero los bombardeos eh, fuertes que, que se produzcan en Legitio y sus alrededores, en sus inmediatos alrededores, quiere decir, no voy a entrar en lo que ayer habló Joseba eh, Pachihuaristi, eh, se producirán en, en octubre, y a finales de octubre incluso, cuando ya el frente esté ya estabilizado. Eh, como decía la actividad eh, bueno el eh, durante el inicio de la guerra eh, en agosto eh, bueno en julio en la segunda quincena de julio y, los, y a principios de, de agosto la guerra eh, prácticamente no se notó en Legatio y empezó a, a hablar bueno a hablarse no pero a movilizar la gente cuando el partido nacionalista vasco decida eh, formar sus batallones y llamar a, a la juventud a, a, a, a enrolarse en los batallones que, que iba a formar. El Ekeitio, en la zona del Ekeitio se formará el Ichesalde, el batallón, fundamentalmente los, los jóvenes del Ekeitio y los de la, de la zona costera del Ekeitio se enrolarán en el Ichesalde y lucharán en, en, estos, en, en estas luchas que se produzcan a finales de septiembre y principios de, de octubre en, en, el frente, en el frente entre Vizcaya y Guipúzcoa eh, Como digo, hubo ocho bombardeos en, en octubre. De estos ocho bombardeos, solo dos fueron con resultados de muertes el resto, bom, el, el resto de los bombardeos apenas causaron incluso daños. Eh, desde luego daños personales no causaron eh, y daños materiales tampoco. Y deben ser, eran bombardeos eh, realizados por aviones que estaban realizando o que re, que estaban realizando o que tenían como misión eh, eh, bombardear eh, las zonas en las que se estaba luchando y de paso bombardear eh, las instalaciones militares o de servicio a, al frente que se crearon en Egeitio. En Legaitio, al ser la cabeza de la zona denominada eh, sector de Legaitio, se establecieron una serie de cuarteles, una serie de hospitales y otra serie de servicios de ayuda a las, a las unidades que estaban eh, luchando en lo que se conoce, bueno, en lo que es el barrio de Asterrica, que es un barrio rural entre Lequeitio y Ondarroa. Entre Lequeitio y Ondarroa hay unos 13 kilómetros de carretera, de, en directo serán menos, y Asterrica, aunque pertenezca a, al municipio de Berriatúa, es, eh, una, es un barrio rural eh, que da eh, a la costa. Para que os hagáis una idea, está situado a medio camino más o menos entre Lequitio, más cerca de Ondarra que de Lequitio, pero más o menos a medio camino entre Lequitio y Ondarra, eh, siguiendo la línea de costa. Eh, ahí se establecieron, eh, se establece el, el frente, y el frente se, se, se, eh, se paralizará, se estabilizará ahí eh, por dos razones fundamentales. Una, el, los milicianos y los budales conseguirán armarse eh, con armas de, de, de guerra eh, que, eh, suficientes para hacer frente a los, a los franquistas con un cargamento que llega el 25 de septiembre a, a Bilbao este cargamento de armas será providencial para, para, para estabilizar el frente eh, como os he dicho antes, Guipúzcoa, lo que es el grueso de Guipúzcoa, prácticamente toda Guipúzcoa quitando la zona entre San Sebastián y la, y la frontera cae en una semana y eh, si no hubiera sido por este cargamento de armas que llega a Bilbao y se distribuye rápidamente, rápidamente al frente eh, que, se, que se está formando entre la costa y el gueta, eh, probablemente el frente hubiera, no se hubiera estabilizado y los franquistas hubieran avanzado eh, bastante más. Otra, otra razón para que se estabilice el frente será que, que, bueno, que empiece el otoño, empiecen, la, empiecen las lluvias, eh, bueno, el tiempo empeora, eh, las tropas franquistas están cansadas y eso ayudará a que, a que se establece el, el frente. ...bueno, eh, como dice que tengo poco tiempo... ...me voy a centrar en lo que son los bombardeos... ...que hubo eh, en el getio. ...hubo dos, como os he dicho, hubo 12 bombardeos... ...pero ocho en, en estos momentos de finales de septiembre... ...principios de octubre... ...de estos bombardeos, dos son con resultados de muerte... ...y estas muertes... Eh, ...yo las relaciono con lo que decía ayer Pachi... ...que al principio la gente... Era in, eh, no era consciente del daño que podían realizar los bombardeos. Eh, hay un informe que realiza el hermano de Alberto Nendía, eh, Chomino Nendía, que vivió en Marquina durante la guerra, que decía que una señora se protegía de los bombardeos cada vez que había, de los, eh, cada vez que había un bombardeo abriendo un paraguas. La gente no era tan inconsciente, pero poco menos. Dos de los muertos que hubo en uno de los bombardeos en el Getio, a uno le cae la bomba o, o le afecta la, la metralla cuando está pescando en el puerto y al otro eh, estando en su balcón tranquilamente preparando unos anzuelos para pescar chipirones. Habían oído las alarmas, sabían lo que era un bombardeo, pero no le dan mayor importancia. Y en el otro de los bombardeos, eh, que, también es, eh, que también causó eh, víctimas mortales. Eh, en este caso, los, los afectados, eh, algunos de los afectados son niños y son niños venidos eh, de, de Guipúzcoa, son refugiados guipuzcoanos que habían llegado a Guipúzcoa, que se asientan en, eh, perdón, que, que habían llegado a Legitio, que se asientan en el y, eh, y les cae una bomba y, y los matan. Las crónicas periodísticas de la época que cuentan estos dos, estos dos hechos de bombardeos dicen que les pillaron en, en, en, de paseo, no lo sé, por la zona donde dicen que cayó la bomba en aquella época debían ser huertas y yo creo que se habían escondido tal vez en alguna de estas huertas y les lanzaron la bomba o les cayó la bomba, eh, bueno, no sé si con, intención, con no intención, pero allí desde luego no había eh, ni cuarteles, ni hospitales, ni más sí que hubo un bombardeo sobre hospitales y sí que hubo un bombardeo contra, contra algún cuartel pero eh, en el, en, concretamente contra el cuartel que se establece en el Palacio de Zubieta pero, pero ahí no hubo, no hubo víctimas mortales. Donde hubo víctimas mortales fue en estos dos bombardeos que se produjeron el 22 y el 23 de, de octubre, después de que se paralice el frente, pero eso no quiere decir que no hubiera luchas, eh, paqueos, llamaban ellos, y pequeñas acciones, y en estas dos se dan estos, estos hechos luctuosos. Hubo otro, eh, otro bombardeo contra, en este caso un bombardeo republicano contra... Bows armados que actuaban en la zona de Lequeitio, en la costa, contra eh, el frente, eh, contra las posiciones republicanas que estaban en el frente en Asterrica. La las crónicas periodísticas no son muy, no son muy exactas o son, son muy vagas a la hora de decir eh, cuál fue el resultado y por lo que dicen yo creo que son un poco exageradas porque hablan del hundimiento de varios Bows de la pérdida de, de otros dos o tres, no lo sé, eh, yo creo que hay, mmm, hablan un poco de huidas no de, de primera mano, pero sí que debió darse este bombardeo en, en la zona de Lequeitio. Resumiendo, eh, la zona de Lequeitio, Lequeitio y sus inmediatos alrededores sufrió pocos bombardeos, 12 en concreto, 8 que se producen en, en octubre antes de que mientras se estabilice el frente y el resto después de, de, de, de la ruptura de la, bueno, de, de la ofensiva en, en primavera del 37 de estos bombardeos eh, dos produjeron víctimas víctimas mortales y uno eh, fue contra unidades navales que, por lo visto, eh, produjeron incluso algún hundimiento. Estos bombardeos fueron hechos por eh, aviaciones, no, no por escuadras ni escuadrillas, sino por uno o dos aviones que volaban a la vez. Y desde luego no son eh, de las características de los bombardeos que, que, que se dieron con posterioridad. Más bien parecen eh, vuelos... Eh, que se habían preparado para hacer eh, otras operaciones y que de paso atacan a la población que hacía de capital del sector del Egeitio y atacar eh, algunos, algunas zonas o algunas, algunos núcleos que eran hospitales o, o cuarteles, pero, pero no desdeñaban eh, lanzar alguna bomba, no lanzaron muchas bombas en total en Egeitio, eh, contra personas que estaban eh, bueno que no se habían escondido pues porque, porque entendían que no corrían tanto peligro. Es sí, sí. me gustaría preguntarte un poco más acerca de esa de esa fotografía compuesta eh, porque veo que tiene fecha del 16 de, de diciembre. Eh, bueno, en aquel momento no, no había planes para alemanes para hacer ninguna ofensiva seria contra Euskadi. ¿no? La, la, la campaña del norte estaba todavía en manos. De, eh, ¿Cuál es su origen? El origen ahora, actualmente está en un archivo privado eh, de un bibliófilo bien conocido, voy a decir el nombre, eh, que es este eh, el notario. <risa> no, el nombre no me interesa, es un archivo privado. Es un archivo privado y el, eh, el origen. No se lo he preguntado y, y tengo pendiente una segunda entrevista, porque eh, generalmente los bibliófilos no responden y no mm, dicen donde lo han adquirido, eh, pero eh, creo eh, pensar que sí es un documento fehaciente y real, sobre todo por las anotaciones que contiene eh, todo en su conjunto. No obstante, eh, tengo una segunda visita eh, pendiente, eh, no quise tampoco forzar el... Luego hablamos tú y yo. Sí. lateral, porque tengo ahí algunas sospechas. No, pero eh, lo curioso es esa fecha, eh, que sea en diciembre, con la Legión Condor ya está organizada en noviembre. No, la, la, la Legión Condor termina su desembarco a finales de noviembre. Las primeras unidades, bueno, yo ahora me voy Ya, ya, bueno, bueno por lo, por pero, los datos que... ...un calendario estricto de llegar. Sí. Dejan a llegar hacia el 4 de, de noviembre a la Coruña, sus puertos de desembarco, sí. normalmente la Coruña y tal en algunos en algunos libros es producido las de mis no, tarde, tarde, no pero terminan hacia, hacia el 28 de noviembre o algo así e inmediatamente se despliegan allí donde hay acción ¿no? es eh, decir pues en, el... en la región central eh, en Andalucía eh, todavía no en masa porque, porque no da tiempo no eh, bueno Claro, puede un estado mayor puede hacer... Pero pero yo tengo sospechas sobre eso. ¿Te, te bien, está bien. Gracias. Yo puedo añadir algo ahí. Y es que los servicios de ya están actuando en el, en el invierno, en el otoño del, del 36, y pasando información con mapas de Bilbao y lo, localización de objetivos muy, muy precisos que van a ser bombardeados en invierno y primavera. Por ejemplo, la casa del cónsul Stevenson, que está muy cerca de la zona internacional, era uno de los puntos que se marcan en uno de los planos que le eh, pillan a Wakoni, que luego será fusilado por espionaje. O sea que ya estaban realizando, eh, quizás no todavía con la idea de, de la campaña, pero sí de los bombardeos puntuales de objetivos muy, muy precisos en Bilbao. O bueno, también los famosos depósitos de Kamsa y otras cosas. Eh, yo creo que el objeto de esos mapas es eso, saber dónde están estas, estos objetivos para ser bombardeados, si lo fueran. Por ejemplo, la zona internacional de las arenas fue bombardeada sí. varias veces, ¿sí? Sí, sí, sí. Y está en esos planos, en planos. Es sí, sí, sí. sí. Okay. O sea, no es exactamente sobre la campaña, sino más bien sobre objetivos. Bien. Yo quería una pregunta, ya sé que es un trabajo todavía en, en marcha, pero en un momento dado, respecto a las víctimas de Bilbao, eh, ¿tenéis alguna intuición, más o menos, de, de cifras de lo que pueden ser en las campañas o alguno de los bombardeos que has evocado? Por ejemplo, me interesaría saber si es posible el, el del 4 de enero. A ver, eh, solamente de momento tenemos las, eh, mm, las cifras periodísticas y prefiero abstenerme de, de dar de las cifras porque siempre son aproximaciones eh, existen otra, otras fuentes eh, bien de hospitales eh, bien de, de cementerios, etcétera, que con mucha paciencia hay que realizarles una labor pesada eh, y es, tratamos de hacer una aproximación eh, con fuentes eh, no directas sino más bien indirectas pero sobre todo en ese tipo de registros eh, no, en este momento no estamos que en condiciones, eh, estamos en condiciones de dar una cifra porque no nos sé, equivocaríamos. Y, y, y cuando tenemos una, una aproximación, pues ya, ya Aunque eh, todos han hecho muy cautos, pues lo que en Bilbao han hecho aproximadamente 150.000 reales en 1930 según el censo, pero hay muchísima población flotante. Que, que, que se han dicho de IVA, que son 17.000 eso tienen que ir a algún sitio es decir que, que hay un flujo de, de movimiento poblacional muy, muy grande y es difícil hacer estimaciones porque la administración no estaba para, para ese tipo de estadísticas es son fuentes de momento las es que hemos recopilado son las de periodo y al ver que, que flu, fluctúa mucho he preferido abstenerme de momento de dar esas cifras no obstante lo que es tan importante o más que las propias vítimas es la sensación permanente de eh, eh, de acoso y de movilización de hay un aprendizaje a vivir bajo los bombas, por parte de la curación, que era el, el objetivo. Sí, yo... y luego... sí. No, eh, estoy completamente de acuerdo, de hecho, bueno, hay las personas mayores que están un poco impedidas y demás, ya bajan por la mañana al refugio, ya pasan todo el día y vuelven a casa a la noche. Eh, preguntaba el 4 de enero no por eh, lo habitual, sino porque... Eh, cuando hice el estudio de, de los niños vascos es un bombardeo que, que impacta muchísimo pero muchísimo a la población eh, la, la posibilidad de, de pedir la evacuación de los niños en, más o menos se abre en diciembre del 36 eh, prácticamente no hay eh, demandas y eh, entre el 6 y el, y el 13 creo que es de enero eh, hay 1600 demandas es decir, eh, dos días después... A partir del de, 4 de enero, ¿no? Eso es. Sí. El, el, el bombardeo del 4 de enero, digamos, que provoca tal impresión que en apenas una, una semana hay casi 1.600 mil, mil demandas para la salida de los, de los niños, que es la excepción que, que sale más, una parte. Pero que es el impacto, digamos, eh, no es solo de víctimas por me refería, pero sí de lo que has evocado tú, de continuidad, de permanencia y de, y de insertarlas dentro de una dinámica que no se circunscribir solo solo una localidad, sino todas las localidades eh, cercanas.